Parón de Galileo, que hace mirando al cielo Ese Cristo que se va a sí mismo volverá Parón de Galileo, que hace mirando al cielo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 Mirando al cielo Ese Cristo que se va A sí mismo volverá Mambo Eso de Galileo Ya se mirando al cielo Ese Cristo que se va A sí mismo volverá de Galileo Ya se mirando al cielo Ese Cristo que se va Varón Galileo que hace mirando al cielo, ese Cristo que se va a sí mismo volverá. Varón Galileo que hace mirando al cielo, ese Cristo que se va a sí mismo volverá. Con su pueblo redimido, vestido de lino fino, todo jole verá, todo jole verá, con su pueblo redimido, él viene a reinar. Mambo.